Eh, quiero felicitar a la Cancillería de Brasil por esta iniciativa de este cemitario para encontrar los vectores de integración entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Desde la perspectiva peruana la integración latinoamericana es un camino que es un anhelo desde muchos años atrás. El que los ministros de comercio exterior y cancilleres de la Alianza del Pacífico y Mercosur hayan encontrado una hoja de ruta pragmática y flexible para caminar hacia un trabajo conjunto entre ambos bloques es un paso significativo que va a ir en beneficio de nuestros países y también de la integración latinoamericana. En ese sentido, desde el Perú vamos a poner todos los esfuerzos para que esta hoja de ruta que marca en la facilitación de comercio, en la integración productiva, en la promoción comercial, en la eliminación de barreras no arancelarias y la integración del comercio y servicios, un derretero bastante ambicioso que va a complementar la integración que ya existe en cuanto al comercio de bienes a través de los diversos acuerdos que tienen los países miembros de la Alianza del Pacífico con en el, en el Mercosur que han permitido que por ejemplo el comercio entre Perú y Brasil se encuentre ya libre de aranceles, el comercio de Brasil y otros países también esté igual y ese que es un camino que tiene que complementarse y esta hoja de ruta entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur va a ir en ese camino. Así que esperamos que lo, podamos materializarlo y de esa manera generar eh, mayor flujo de comercio, mayor crecimiento económico y aportar a la población de ambos bloques.